Hoy vamos a hablar sobre la dieta mediterránea. Seguro que has escuchado antes hablar sobre este tema, pero ¿sabes exactamente de qué se trata? La dieta mediterránea está fundamentada en los patrones de alimentación de los países mediterráneos, como España, Grecia, Marruecos o Italia. En 2019, la revista Bloomberg hizo una lista con los países más saludables del mundo y España quedó en primer lugar. Se trata de una clasificación que analiza la calidad de vida de ciudadanos de 169 países del mundo. De acuerdo con los datos recogidos por Bloomberg, la salud y la esperanza de vida de una persona están directamente relacionadas con sus hábitos alimenticios. Esto nos hace preguntarnos, ¿la posición de España en el primer lugar será gracias a la dieta mediterránea? Parece que sí, ya que los científicos han demostrado que ayuda a reducir el riesgo de varias enfermedades. Además, gracias a algunos factores como la dieta mediterránea, España tiene la mayor esperanza de vida de Europa, 82 años. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué te parece? Los científicos creen que para el año 2040, este indicador llegará a los 86 años. En España, tenemos un dicho que repetimos con frecuencia. Como en España, no se vive en ningún sitio. Y es que cuando viajamos siempre echamos de menos la comida de España, que se compone de alimentos muy variados. La base principal de la dieta mediterránea es una alimentación equilibrada y completa compuesta por productos frescos, locales y de temporada. Es muy importante que los alimentos sean frescos, especialmente si hablamos de frutas, verduras y pescados. También, en cada comida y cena deben estar presentes al menos dos raciones de frutas y verduras. En España consumimos mucho aceite de oliva y muchos frutos secos. También consumimos muchos lácteos en forma de yogures y quesos riquísimos. En cuanto a las bebidas, el agua es fundamental. Y en España existe la tradición de tomar una copa de vino durante las comidas. Aunque los españoles presumamos de la dieta mediterránea, lo cierto es que hoy en día menos de la mitad de los españoles la siguen. Actualmente vivimos con un ritmo de vida cada vez más rápido. Vivimos deprisa y no tenemos tiempo para cocinar. Por eso recurrimos a los alimentos procesados y a la comida rápida. Sin duda, somos lo que comemos, pero también es necesario realizar ejercicio físico todos los días para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente sanas. Más que una dieta, podemos decir que que la dieta mediterránea es un estilo de vida y que es totalmente incompatible con el sedentarismo. En conclusión, la dieta mediterránea es comer de todo, en cantidades pequeñas, con productos frescos y de calidad. ¿Te apuntas? ¿Cómo es la dieta en tu país? Ya sabes que puedes dejar tus respuestas y opiniones en los comentarios.